del ayuntamiento, tales como contador, tesorero y contralor. Eh, quiero decirle a ustedes que ha sido eh, en buen dominicano ¿Qué una sembranacería lo que ha hecho el, el ayuntamiento de Pimentel, ya que Pimentel. nos convocaron junto con el síndico eh, municipal y él indiscutiblemente no está. Las veces que hemos venido no nos ha dado la cara. ¿Que se esconde o no? Bueno, eso, eso lo demuestra. Y no nos vamos a reunir hasta que él no esté. Nos reuniremos siempre y cuando él esté. Él es la máxima autoridad del pueblo, es la figura responsable de cuanto está ocurriendo en este ayuntamiento y por tanto es, debe estar presente en cada uno de los encuentros que tenga con nosotros. Y el síndico no sabía decir qué institución era que lo estaba requiriendo. Estaba requiriendo los informes. o sea Cuando usted es una persona que desconoce, desconoce la realidad, de, ...de su propia gestión, usted comete muchos errores porque si usted da la cara, si usted convoca al pueblo, si usted convoca a una comisión del pueblo que está, no lo está acusando, porque aquí nadie lo estamos acusando. No pueden darles la información correcta porque todavía en un 70% es que se ha manejado la situación para dar los informes, lo que los grupos organizados quieren y el pueblo.